Desde mi perspectiva les prometo, haré el mejor de los trabajos, asumo a esta banda con responsabilidad, respeto y más que nada con un gran compromiso. Me encargaré de hacer una labor digna a la altura de mi equipo y lucho, procurando siempre desde mi posición de madrina asistir a los que me necesiten en nombre de las Águilas y bareñas. Exhorto a todos para que formemos una sola familia. La unión hace la fuerza y cuando lo que hacemos lo hacemos con pasión no hay quien pueda derrotarnos. Seremos vencedores y traeremos otra corona. Tengo en carpeta algunas actividades y proyectos que necesitan de su apoyo para que puedan materializarse bajo el mejor desenvolvimiento. Así que mis queridos mucho. con la unión que nos caracteriza, ayúdenme a lograrlo. Como todo esto ha sido un sueño, hoy en realidad siempre me acompañará este hermoso lema: Jamás dejen de soñar.